Hola, ¿qué tal? Soy Dolu y en este vídeo te voy a enseñar a hacer esta corona para que decores tu puerta en Navidad. Es muy fácil de hacer y puedes conseguir diferentes modelos. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir gratis todas las novedades. Y si quieres saber cómo he hecho estas coronas, quédate conmigo. ¡Empezamos! Todos los materiales que voy a usar te los dejo abajo en la descripción con enlaces como siempre por si te interesa echarle un vistazo. Y ahora vamos a ver el paso a paso. Para empezar tienes que enrollar unas 5 hojas de papel. Yo estoy usando las de un folleto de publicidad, pero también puedo usar periódico. No olvides retorcerlas muy bien. Para reforzar la corona voy a utilizar cinta adhesiva. Tienes que ponerla en todo el papel. Coloca toda la que necesites. Una vez terminado, pega los dos extremos para formar el aro que será la corona. Dale forma con tus manos. Para forrar la corona yo voy a utilizar trapillo de color rojo, pero puedes utilizar el que tengas por casa. Luego te voy a enseñar diferentes modelos. Voy a cortar eh, una tira bastante larga y voy a ir forrando con mucho cuidado. Hay que apretar para que no quede ningún hueco. Una vez que termino de forrar todo el aro, tengo que hacer un doble nudo. Si se ve algún hueco del papel, lo voy a disimular moviendo el trapillo. Una vez que he hecho los nudos, tengo que recortar lo que sobra. Sigo con la decoración utilizando todos estos elementos. Una estrella, el hilo dorado, hojas y esta flor. Esta flor es la que hice en un tutorial de un collar, te lo dejo en pantalla y en la descripción por si quieres aprenderlo. Lo primero que voy a hacer va a ser pegar estas piezas encima de las otras. Después las voy a unir y en el centro ir a la flor. Ahora voy a pegar la estrella colocando el cordón en el centro. Y después le colocaré otra que servirá como tapa para que se vea por los dos lados igual. Pondré un poco de silicona caliente y voy a pegar el cordón aquí, en la parte inferior y encima el otro conjunto. Para formar las campanillas voy a utilizar estos elementos, una cápsula de café vacía, una hojita, una bolita y un cordón. Lo primero que voy a hacer va a ser un agujero para pasar el cordón por el centro y le voy a poner silicona con un trocito de goma eva para que no se mueva. Ahora le voy a pegar la hoja, la he hecho con mi perforadora de hojas, pero si no tienes puedes cortarla a mano, después le voy a pegar las tres bolitas y ya tenemos la campanita hecha, he hecho dos iguales y ahora las voy a pegar en esta parte de la corona. Cortaré lo que sobra y para poder colgar la corona voy a utilizar este cordón de perlas doradas. Para darle un toque de luz voy a utilizar estos limpiapipas dorados. Los voy a enrollar como ves aquí. Esto es opcional pero le da un toque súper bonito. Y también he hecho este modelo que es totalmente Don lo style porque tenía el trapillo por el taller. Le he puesto una clave de sol porque es muy musical. Dime cuál te ha gustado más, la Lo style o la roja en los comentarios. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, si así no te vayas sin dejarme tu dedito arriba. Y ahora en pantalla te dejo otra idea de navidad que te pueden gustar. Nos vemos muy pronto, chao.